Yo quiero presentarles a, a Juan de Subiría, él es eh, uno de mis mentores, una persona que admiro demasiado, es una persona que me enseñó muchas, muchas cosas en el campo del emprendimiento, de la pedagogía, yo a él y a su familia les debo todo lo que soy, mi proyecto de vida laboral, mi proyecto de vida afectivo así que es una persona muy muy importante para mí que quiero mucho y además de eso es la persona que va a donar los 100 dólares para eh, los niños que tengan mejor desempeño recuerden que el desempeño se va a medir en función de la asistencia pero también en función del desempeño de las cuentas de eh, demo que hayamos desarrollado entonces juan ahí tienes a los chicuelos de uno de los grupos de, de trading de los tres que tenemos así que adelante bueno, Michael, pues nada, mil y mil gracias por tu bonita presentación y pues súper agradecido con esas bellas palabras, también muy, muy agradecido por el espacio y agradecido por lo que haces por el país, por lo que haces por los jóvenes, en serio que es una labor muy linda. Nada, quiero felicitarlos a ustedes, creo que están haciendo una de las mayores inversiones que pueden hacer en su vida. Eh, aprender y, y me refiero a inversiones en el ámbito pues, no solo económico, sino sobre todo me refiero a inversiones en el ámbito académico, cognitivo, aprender a invertir en la bolsa, aprender a, a invertir en activos es lo más relevante que uno tiene que aprender en la época actual si logran entender cómo funcionan los mercados tendrán la posibilidad de tener mayor libertad y la libertad es pues, el valor más valioso en la sociedad eh es muy muy complacido llevo 12 años invirtiendo en la bolsa de valores eh, me encanta, me fascina y me encantaría algún día poder trabajar con ustedes de la mano o sea si además del premio mi compromiso obviamente si Michael está de acuerdo es que si, si alguno o algunos resulta muy pilos pues me gustaría que habláramos para trabajar ya y que siguiéramos trabajando invirtiendo en un fondo que tengo pues que tiene un monto relativamente importante de dólares en, en un fondo que tengo con acciones en estados unidos entonces pues nada por ahora aprendan aprendan sobre este campo que es supremamente apasionante eh, y en lo que yo les pueda colaborar con gusto, ¿no? Y si, si quieres que algún día hagamos alguna sesión de análisis técnico. O lo que te había dicho también, una idea bonita, que hagamos un juego que, que me encanta. Y es que juguemos en tiempo real, cojamos una acción, la ponemos en tiempo real y vamos dando cada uno órdenes de compra y venta. Y el que gane esa sesión también se gane un premio en particular. Bueno, en resumen, en lo que te pueda apoyar este proyecto tan interesante, me encantará. Y, y estaré muy atento a apoyarlos muchas rango, gracias juan con no con gusto y pues creo que germán te está apoyando no germán belandia te está apoyando con este proceso pues germán cuando yo empecé a trabajar con él yo creo que tenía como 13 años y le dije venga yo lo formo para que usted aprenda sobre análisis técnico y bueno pues ya han más de 10 años que llevo trabajando con él en el tema entonces me parece una berraquera Mil felicitaciones a todos los jóvenes que veo por ahí, a Sandra, a Juana, Yolanda, a Emily, a Andrés, a Ninja y con todas, métanle con todas que esto de verdad es el aprendizaje más valioso que pueden lograr en la vida. Qué bien, qué, bien, qué, bien, qué bien. Muchas gracias Juan y bueno ya saben, ahí hay una invitación. Si ustedes salen muy pilos, podrían empezar a hacer negocios con Juan y manejar las cuentas en Estados Unidos, ya saben y es en serio, yo no estoy hablando carreta o sea, Germán desde los 13 años me ayuda y me ayuda con análisis técnico, y es hablando en serio, de acuerdo, yo llevé una vez a Germán me acuerdo, tendría como 14, 15 años, lo llevé a a, una, a un fondo de inversión aquí en Bogotá y le mostré al dueño, le dije, mire, este chino ya sabe análisis técnico, como cualquiera de los suyos, un buen analista se gana 13, 14, 15 millones de salario mensual, pues ahí lo tienen y, y, y los dejó bastante impactados, me acuerdo. Fuimos a, a dos, de hecho, a dos empresas de corretaje grandes aquí en el país. A mí la idea me encanta y en serio, en lo que pueda colaborarles con todo el gusto. Entonces, por ahora meterle con todo, aprender mucho del tema y, y lo que necesiten, ahí estaré, Mike. Bueno, eh, Tomás y, y Emily tienen una pregunta. Tomás. Claro. Yo quiero ser tu alumno. <risa> más. Dice Juan que quiere ser tu estudiante tuyo Ah bueno ya no pues usted, O sea a través de, de Michael O sea la idea es que ustedes se formen con Michael y, y más bien con Michael cuadramos para que yo les dé algunas sesiones de apoyo Y cuando ya con Michael hayan aprendido mucho Pues lo que hacemos es que ya trabajen conmigo Ya no Entonces, vas a ser estudiante sino sí. vas a empezar a trabajar con Juan Claro, pero a través de Michael. Entonces, pues por ahora ya van en la ruta que es. una. Emily, ¿tienes una pregunta? Voy a aprender y voy a trabajar contigo, así vamos a ser muy grandes. Chévere. <risa> vale. Chévere. No, en serio que qué chévere. mutanle mucho. Eh, además es un tema muy bonito, muy sencillo. Una otra recomendación que les hago normalmente las personas tienden a tratar de mostrar esto como algo súper complejo y con una terminología ahí sofisticada pero realmente el análisis técnico es muy sencillo y entre más sencillo sea más potente es entonces no se dejen de descrestar con cosas de lenguajes sofisticados complejos busquen siempre el, lo más simple posible aterrizarlo si algo no lo entienden siempre pregunten no se dejen enredar porque hay mucho hablador de carreta que le gusta complejizar la cosa y esto es mucho más fácil en serio lo que parece y es muy de entender la lógica de las personas, en fin. pero bueno ahí seguirán avanzando y hablaremos en otro momento, chévere. Listo Juan, muchas gracias por tus palabras y por la oportunidad que le estás abriendo a estos niños, creo que va a ser impresionante y vamos a poder hacer cosas bien bien interesantes a nivel Latinoamérica, porque tenemos niños de muchos lugares de, del mundo. Así que muchas gracias Juan por el espacio y el futuro es libertario. El futuro es libertario y ahí no, una raquera, chévere. Hay que después sacar esto en medios para que la gente sepa que, que hay jóvenes, que muy jóvenes, muy chiquitos ya se están formando en esto, que es lo más importante o de lo más importante. Y felicitaciones y vamos con toda, chévere. Listo. Muchas gracias Juan. Gracias mucho. Como, como. Bueno. Gracias mucho. Bueno, chao. Bueno, Ahora chao. chao.